Y a continuación entonces voy a compartir mi pantalla. Si me pueden dar una retroalimentación, si están viendo lo que yo estoy mostrando ahora. Entonces para poder arrancar nuestra clase. La clase de hoy es una clase, eh, considero que es una de las más importantes. Eh, porque en la semana pasada ya vimos cómo configurar nuestro curso, ya vimos cómo diseñar nuestro curso y ya vimos cómo nosotros podemos compartir, en este caso, recursos, diferentes tipos de recursos, diferentes tipos de archivos eh, dentro de nuestro curso. Eh, y vimos las diferentes formas de presentar la información dentro de nuestro curso. Y esta semana lo, lo que tenemos eh, que trabajar, las competencias que tenemos que trabajar son las eh, siguientes, ¿verdad? Tenemos que eh, crear un cuestionario. Todos están tomando examen en línea ahora. Entonces Esta es una de las, una de las tareas que yo creo más importantes. Todos están tomando, este, le, le solicitan una tarea eh, a, a sus alumnos. Entonces, vamos a ver también cómo configurar una tarea. Y también vamos a ver cómo podemos crear este otro tipo de actividades, ya sea una lección, un glosario, una base de datos o una wiki. Y por, eh, por último, hay una actividad que es la actividad este, A8, ah, que se trata de gestionar la matriculación en, en un curso de prueba. Esta actividad se entrega recién el otro viernes, que sería el viernes 18, y es una actividad en la cual todos dependen de todos, este, porque eh, hay tres grupos de trabajo que están habilitados para esta actividad, y bueno, para poder completar en cierta manera esta actividad, uno depende del, de que el compañero le haya enviado la, la invitación para que se pueda matricular a su curso, por un lado. Y en el otro módulo que vamos a, a trabajar la, la siguiente semana, eh, de, se pide también que estas actividades que ustedes van a diseñar para esta semana, eh, ya sea un cuestionario o una tarea o un, o un glosario, por ejemplo, que uno de los miembros de, del curso entre en el curso del compañero y complete esa actividad. Entonces, un poco también para que ustedes eh, tengan esa experiencia de, este, yo voy a tomar un examen y este, el compañero que, en ese caso, va a estudiar de alumno, va a entrar, va a poder completar esa, esa tarea en mi curso. Y, bueno, más adelante yo puedo ver cómo puedo hacer el seguimiento eh, de mis alumnos en el curso. Y yo puedo ver cómo puedo enviarle un mensaje, por ejemplo, a un grupo de alumnos, que en este caso van a ser los, sus propios compañeros que van a estar matriculados en el curso. Y también van a, vamos a ver cómo nosotros podemos descargar, por ejemplo, las notas de nuestros alumnos, que en este caso van a ser los propios compañeros eh, que van a estar este, matriculados en el curso. Entonces, es un poco eh, lo, lo, lo que siempre hacemos en el ámbito virtual. Eh, la semana pasada vimos cómo ofrecer materiales, esta semana vamos a ver cómo preparar tareas y, y cómo este, esas tareas tienen que ser entregadas por otros alumnos. Y la otra semana vamos a trabajar las competencias relacionadas a la parte comunicativa dentro de la plataforma, pero también la, en la parte de seguimiento de los alumnos y cómo descargar la lista de alumnos y cómo, por ejemplo, poder descargar las notas de nuestros alumnos. Entonces, esas son las cosas que sí o sí necesitamos manejar para poder trabajar en, en, en un ambiente virtual. Bien, entonces, lo que voy a trabajar ahora con ustedes va a ser plantear, en este caso, eh, la, la primera actividad, que va a ser la actividad A5, que se relaciona con la creación de un cuestionario. Eh, en este caso, eh, los cuestionarios pueden ser de tipo de entrenamiento, eh, que serían las pruebas formativas que les podemos dar, pero también están los cuestionarios de evaluación que para nosotros van a ser nuestras tareas, eh, perdón, nuestros cuestionarios, nuestros parciales en este caso en, en la Facultad de Ciencias Médicas. Para esta actividad en particular pide primero crear seis preguntas, eh, y también, este, esas seis preguntas lo, lo vamos a tener que trabajar, pueden ser de diferentes tipos, verdadero o falso, opción múltiple, respuestas cortas, ensayo, emparejamiento, eh, pueden ser respuestas numéricas, pueden ser este, respuestas aleatorias. Y eh, eso por un lado, eso lo vamos a plantear en un primer momento. En un segundo momento, nosotros tenemos que crear nuestro cuestionario. El este cuestionario este, lo tenemos que configurar, tenemos que seguir ciertas condiciones de configuración para que nuestros alumnos entren en un horario determinado, tomen su examen, que ese examen o ese cuestionario cierre en un momento determinado y nosotros tenemos que definir el momento en el cual, por ejemplo, nuestros alumnos pueden hacer una revisión. Eh, tenemos que definir la cantidad de intentos, tenemos que ver cuántas preguntas por página, tenemos que mostrar. Eh, tenemos que configurar las opciones de visualización eso por un lado y en un tercer momento entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a ir a buscar esas preguntas que creamos en el, en el punto 1 vamos a traer dentro del cuestionario que eh, creamos en el punto 2 y vamos a hacer una última configuración para dejarlo listo eh, para que en un segundo momento en este caso nuestros alumnos puedan tomar nuestra evaluación para ello vamos a, a utilizar también una rúbrica de evaluación Bien, eh, esto hay varias formas de hacer. La, la que yo siempre trabajo y la que sugiero siempre es trabajarlo desde el banco de preguntas. Entonces, para este punto 1 donde nos pide crear seis preguntas de diferentes tipos, este, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo elegir tres preguntas de verdadero o falso, tres preguntas de multiselección, ahí ya tengo seis preguntas o qué sé yo, puedo elegir dos preguntas de verdadero o falso, dos preguntas de respuestas cortas, dos preguntas de emparejamiento, tengo seis preguntas, o sea, no no no hace falta que sea uno de cada uno, porque hay 13 opciones realmente dentro de la grilla de preguntas, entonces este, ustedes van a elegir los tipos de preguntas que más están relacionados eh, con, con las preguntas que ustedes suelen utilizar con sus alumnos, y bueno, me gustaría que se centre más en eso. Si de repente van a trabajar solamente con opciones múltiples, bueno, pues trabajen solamente con opciones múltiples, no, no hay problema. Pero la condición es que sean seis preguntas y que cada pregunta tenga un peso de 10 puntos. ¿okay? Bien, entonces para ello vamos hasta acá, hasta este punto, ¿sí? hasta la ruedita dentada y vamos hasta la opción ver más. Acá donde nos vamos, nos vamos hasta la administración de nuestro curso. Y en la administración de nuestro curso, fíjense que está el apartado de banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas hay cuatro, eh, cuatro opciones que tenemos que trabajar o que podemos trabajar. Una serían las preguntas en sí. Podemos crear directamente las preguntas ahí. La otra sería la posibilidad de trabajar con categorías, que es lo que vamos a hacer en un primer momento. La otra sería la de importar preguntas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, por ejemplo, estar trabajando en, en otra unidad académica que utilice, este, eh, que, que utilice eh, la misma plataforma Moodle, la misma versión. Tiene que ser una versión igual o inferior a la plataforma que nosotros estamos utilizando. Entonces, yo puedo hacer una copia de toda mi preguntas que tengo en el otro servidor y luego importar esa pregunta para tenerlo en mi curso. O lo puedo hacer al revés. Yo puedo exportar las preguntas que tengo en mi curso y luego importo esa pregunta en el otro servidor. Esto es algo muy importante. Esto puede ser en otro servidor o puede ser en el mismo servidor también. ¿Qué, qué quiere decir con eso? Vamos a suponer que yo estoy enseñando historia de la medicina acá en Asunción y también estoy enseñando historia de la medicina en la filial de Santa Rosa. Entonces, son dos cursos diferentes. ¿Qué puedo yo hacer? En lugar de trabajar dos veces, entonces yo importo mis preguntas ¿sí? en un archivo, y, eh, perdón, exporto mis preguntas en un archivo, y luego ingreso en mi curso, que sería dentro de la misma plataforma de Duca, pero de la, de el que corresponde, en este caso, a la filial de Santa Rosa. Y desde ahí importo esas preguntas para tenerlo también en mi otro curso. Entonces, es algo bastante interesante que nos ayuda, no solamente para traer o llevar preguntas de un servidor a otro, sino para traer y llevar preguntas de un curso a otro curso dentro de, de, de nuestra misma plataforma de educación. ¿Dónde vamos a arrancar? Vamos a arrancar nosotros en categorías. ¿Por qué arrancamos acá? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder tener, eh, digamos, este, para poder tener nuestras preguntas eh, bien separadas unas de otras. Entonces, yo puedo tener un, una, una categoría que se llame, por ejemplo, unidad 1, y acá dentro de esta categoría, unidad 1, yo puedo llamarle eh, a, a, a esa categoría, ¿cómo sería mi módulo 1? O mi, este, o mi módulo 2 o, o, o mi módulo 3 en este caso. Entonces, módulo 1, estructura y organización de un curso. Así yo le puedo llamar a esta categoría. Entonces, todas las preguntas del módulo 1 voy a cargar acá. Luego puedo crear otra categoría que se va a llamar unidad 2. Y ahí le voy a poner el nombre de mi unidad 2. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esa categoría yo voy a guardar todo, todas las preguntas relacionadas a lo que sería la parte de creación de contenidos. ¿okay? Y si yo tengo 10 unidades temáticas, bueno, pues lo ideal sería que eh, tenga 10 categorías diferentes. ¿En qué me va a ayudar eso? Eso me va a ayudar para que si yo el próximo año, este año estoy trabajando con 30 preguntas en el módulo 1, por decir, el próximo año preparo otras 30 preguntas y ya voy a tener 60 preguntas en esa categoría dentro de mi banco de preguntas. Y bueno, cuando vamos avanzando en el curso, 3, 4 años posiblemente en cada categoría van a haber como 100 preguntas. Entonces, uno puede buscar dentro de esas preguntas, por ejemplo, en el... En el, en el año 4, una pregunta que utilizó hace un año atrás, por ejemplo, y eso va a estar bien guardadito, bien separado uno de otro. ¿Lo podemos trabajar diferente? Lo podemos trabajar diferente. Podemos nosotros directamente crear preguntas sin utilizar categorías, pero realmente la categoría eh, que va a existir va a ser la categoría padre, que sería la categoría que lleva el nombre corto del curso. ¿Eso qué significa? Que Todas las preguntas van a estar mezcladas unas con otras. Y en el momento en el cual yo necesite, por ejemplo, eh, tomar una pregunta que corresponde al, al primer parcial, o lo que correspondería a un tema del primer parcial, eso lo voy a tener todo mezclado. Entonces la idea un poco con la categoría es ordenar la casa. Siempre tener todas las preguntas bien ordenadas para poder utilizarla después con, con tranquilidad. Eso eh, en, a la larga nos ahorra muchísimo tiempo. Bien, entonces, yo ya tengo dos categorías, así es que ya puedo trabajar con esto. Entonces, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que elegir la categoría ahora donde voy a guardar mis preguntas. ¿Esto lo puedo hacer ahora o lo puedo elegir después? Entonces, voy a, a elegir la categoría de la unidad 1. Fíjense, ahí es un pestañeo más o menos. Y ahora ya puedo crear las preguntas. ¿Dónde van a quedar guardadas todas las preguntas que yo voy a ir cargando pues dentro de esta categoría. Entonces ahora voy a crear una nueva pregunta. Fíjense que estas son, estos son los tipos de preguntas que soporta nuestra plataforma. Son varias, están las de arrastrar, soltar marcadores, de arrastrar, soltar sobre texto. Nosotros vamos a hablar solamente sobre los que más se utilizan en este caso. Y este vamos para ahí. Entonces nuestro primer ejemplo, el día de hoy, vamos a trabajar sobre... Este el tipo de preguntas, eh, tengo todos los ejemplos, si, quieren, pues, si de repente quieren saber cómo funcionan los otros tipos de preguntas, pues me indican y listo. El, pero lo que más se utiliza hasta el momento en la Facultad de Ciencias Médicas y lo que sí o sí tengo que tocar son las preguntas de tipo multiselección. Estas preguntas de multiselección o lo que serían las de opción múltiple, entonces voy a arrancar con los que más están utilizando los colegas de ustedes, ¿ok? Bien, entonces, este, el primer ejemplo va a ser sobre eso, y eh, el nombre de la pregunta puede ser un nombre eh, que solamente yo lo maneje, y el nombre de la pregunta del alumno no lo va a poder ver en el momento de que se tome el examen, es solamente información para el docente. Entonces uno puede poner unidad 1, ¿verdad? Estructura eh, y organización, y ahí puede poner, por ejemplo, el, sobre qué tema está relacionado. En este caso, está relacionado sobre model Entonces, este, o puedo poner unidad 1, pregunta 1, y ahí pongo el, eh, digamos, el tema relacionado a, a, a lo que voy a preguntar ahora. Pero esta información es solamente para mí. Mi alumno no, no lo va a ver. Luego, acá abajo va, va el enunciado de la pregunta en sí. Entonces, pongo el enunciado de la pregunta y acá estoy preguntando sobre lo que no corresponde. Entonces, lo, por eso luego lo pongo en mayúsculas, porque hay veces que los alumnos no lo leen bien. Entonces, estoy preguntando por algo que no corresponde. Entonces, voy a, a definir esta, eh, esta pregunta siguiendo nuestro... nuestro este, Siguiendo un poco lo que pide para esta actividad, esto, esta pregunta tiene que tener un peso de 10 puntos, entonces acá yo le puedo poner 10 puntos, pero esto en otro momento yo lo puedo cambiar también en, cuando voy este, a agregar esta pregunta dentro del cuestionario, esto se puede cambiar, no, no es que lo que yo ponga acá se queda grabado en piedra, esto se puede cambiar en, en otro lugar, pero mientras tanto yo ya voy este, poniendo esto. En retroalimentación general es una retroalimentación genérica que se puede poner si uno quiere. Si no lo quiere, no pasa nada. Y es lo que el alumno va a ver en el momento en el cual hace una revisión. No voy a poner ningún ID. Y acá es donde uno define, en este punto uno define si, este, si esto, eh, esta pregunta va a tener una o varias respuestas. Para este ejemplo en particular va a tener una sola respuesta. Ok, entonces yo le indico eso acá. Pero si va a tener dos respuestas, entonces se tiene que seleccionar la opción se permiten varias respuestas. En, en, en mi caso, voy, eh, para este ejemplo, solamente una respuesta. dejar la respuesta significa que va a cambiar siempre el orden de aparición de la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para mi alumno A puede ser que aparezca eh, eh, la, la, la respuesta correcta en el... En, en el primer lugar y para otro alumno puede ser que aparezca en el último, por ejemplo. Y acá, numerar las elecciones, uno puede elegir diferentes tipos de numeraciones, ABC o 1, 2, 3, dejo las opciones que están ahí y empiezo a indicarle cu cuánto, este, las posibles opciones. Entonces, el editor HTML Atop, este es un editor que viene predeterminado. Si esta no es la respuesta correcta, yo le dejo en ninguno. Acuérdense que estamos trabajando una única respuesta. Entonces, lo dejo en ninguno. En retroalimentación, yo le puedo poner esta retroalimentación, que si el alumno me pone eso como una opción válida, en el momento de la, de la revisión, este es uno de los mensajes que le va a aparecer. Luego, en la elección 2 que es un área de texto plano, ¿sí? entonces si el alumno elige esta opción, eh, esta tampoco es la respuesta correcta. En retroalimentación le indico también que esta no es la respuesta correcta. Y acá en la elección 3 está la respuesta que el alumno me tiene que dar, porque este editor, eh, eh, el, el Wix en este caso, no, no lo trae el, el, el módulo, entonces esta es la respuesta correcta y como solamente estamos trabajando con una sola respuesta, la respuesta correcta en este caso tiene que tener un peso de 100%, por eso yo le pongo 100% acá y acá en la retroalimentación le indico que esa es la respuesta correcta y le explico eh, también por qué es la correcta. Esto es si yo quiero eh, configurarlo de esta manera, ¿ok? se puede hacer sin problema. Bien, entonces una vez que tenga esto acá es la, eh, para este ejemplo solamente tengo tres opciones la retro la parte de retroalimentación combinada que es la que está acá es una retroalimentación que ya trae ya predeterminado si la respuesta es correcta. Fíjense que eh, eh, eh, si la respuesta es correcta ya le va a poner así. Uno inclusive le puede poner esta, esta, esta retroalimentación ya lo dejamos como está predeterminada. Y los múltiples intentos, eh, esto se utiliza para cuestionarios con múltiples intentos. En, en, para un parcial, por ejemplo, nosotros no usamos ese tipo de cuestionarios. Entonces, este, si hay un múltiple intento, entonces el, en el, si uno se equivocó acá, entonces en, en el siguiente ya le puede restar esto. Y hay otro, otro tipo de cuestionario que se llama también, este, eh, de respuesta combinada, eh, a ver cómo se llama, interactivo, respuestas interactivas. Entonces, eso, eh, para ese tipo de cuestionario, entonces uno le puede eh, poner ciertas pistas. Entonces, eh, ese tipo de cuestionario lo que hace es que eh, pone una pregunta eh, donde dice comprobar esta pregunta, si la si, si el alumno eh, hace mal o responde mal, entonces le descuenta un 33%, pero ya le permite otra vez eh, seleccionar otra respuesta. Son tipos de, de respuestas que este se utilizan en otro tipo de cuestionarios que no son los tipos de cuestionarios que nosotros usamos para un parcial por ejemplo porque recordemos que para un parcial solamente tiene que tener un solo intento y bueno una sola una sola vez puede intentar y no no se le da al alumno por ejemplo eh, para que vuelva a reintentar sobre la marcha eso. entonces guardamos los cambios acá pero lo preparo si por ahí alguna vez lo quiero usar lo puedo preparar si no si dejo en blanco no pasa nada sin problema el alumno puede tomar su, su examen sin problema eh, eso sería el ejemplo para eh, un, un solo intento, ¿sí? Ahora están las, las preguntas de selección múltiple otra vez, pero que tienen varias respuestas. Entonces, vamos a, vamos a elegir el mismo tipo de, de, de preguntas, que en este caso va a ser de opción múltiple, pero acá vamos a cambiar un poquitito la configuración. Vamos a ponerle un nombre a la pregunta, unidad 1, pregunta 2, y vamos a... Eh, ponerle en este caso que vamos a hablar sobre el bloque de navegación entonces le, le indicamos eso, recuerdo otra vez que les recuerdo que esto no ve el, el alumno no ve eso y vemos en este caso el enunciado de la pregunta que sería esta de acá el enunciado de la pregunta es esta y a continuación uno le pone cuántos puntos le voy a poner sobre 10 puntos y acá está la opción si va a haber una sola respuesta o si va a haber varias respuestas. Para este ejemplo vamos a trabajar sobre varias respuestas y acá hay que tener cuidado si es que vamos a barajar o no vamos a barajar. Si nosotros tenemos respuestas del tipo A y B son correctas o eh, todas son correctas o A, B y D son correctas, entonces, no deberíamos de barajar esto. ¿Por qué? Porque lo que hace barajar es cambia siempre el orden de la respuesta. Y puede ser que el A que aparezca en ese caso eh, no sea el A que nosotros queremos. No, no va a quedar, digamos, como nosotros lo, lo ponemos en papel. Entonces, si ese es el caso, si yo tengo el tipo de respuesta B y C son correctas, entonces tengo que desmarcar esto y si no tengo como es en mi caso ahora, entonces marco esto para que haga el para que haga ese cambio que yo necesito. Pero ojo, acá hay que tener cuidado con eso. Entonces, por un lado tengo cinco respuestas correctas ahora, entonces tengo que distribuir esto sobre 100. Si tengo cinco respuestas correctas, entonces cada respuesta tiene que tener un peso de 20%. Si tengo 4, 25%. Si tengo 3, posiblemente 33 con 33, o puedo elegir, por ejemplo, 35, 35, 30. Y si tengo 2, distribuyo entre 50 y 50, ¿ok? Entonces, este, voy a agregar esta elección 1, y esta es una de las respuestas. Recordemos que la sumatoria tiene que ser 100, entonces, acá esta, esta respuesta va a tener un peso de 20%. En la elección 2 voy a tomar otra vez esta opción acá y esto es también va a tener un peso de 20%. En la elección 3 lo mismo. En la elección 3 lo que voy a hacer es voy a agregar esto acá y le voy a poner un peso de 20%. Y en la elección 4 le voy a poner este de acá. Y voy a ponerle un peso otra vez de 20%. Ahí ya tengo 80%. Y en la elección 5 le voy a poner la elección 5 que tengo acá. Y le voy a poner otra vez sobre 20%. Sumado a esto ya tengo 100%. Pero voy a agregar una, unos espacios en blanco. Y simplemente voy a este, distribuir eso acá. Estas son las preguntas que no corresponden. Si yo dejo esto acá, voy a poner la elección 6 acá, y lo dejo en ninguno, mis alumnos pueden marcar todas las opciones, las seis opciones en este caso, igual le va a dar 100%. Entonces, si mi alumno marca esto, yo puedo también penalizar esto. Entonces, ¿cómo penalizaría esto? Si marca esto, yo puedo indicarle que esto va a tener menos 50%. Justamente tratando de evitar ese tipo de fraude. Y acá, en, si me pone insignia también, entonces yo puedo indicarle en la elección 7 otro puntaje negativo que va a tener un peso de menos 50%. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si, si se quieren hacerlo vivos y marcan todas las respuestas, el alumno, el puntaje que va a obtener es de 0 puntos. Ahora, si marcan todas las opciones y no marcan esas dos opciones que no corresponden, van a tener este 100%. Y bueno, y si marca una de esas opciones, entonces le va a descontar, pero nunca le va a descontar por debajo. Eso no, no, no se puede hacer. Entonces yo guardo los cambios acá. Ya tengo dos preguntas. El otro tipo de preguntas con las cuales solemos trabajar también son las preguntas de verdadero o falso, entonces también este, se suele trabajar con este tipo de preguntas, me voy hasta verdadero o falso, este, esta descripción que, ve, que vemos acá realmente no es una pregunta, sino que serían como rótulos nada más, donde uno puede utilizar esto para poder, por ejemplo, este, poner un caso clínico, por ejemplo, y sobre eso se hacen preguntas, entonces se, se, se puede usar eso, pero eso se, se, se utilizaría como texto nada más. No se puede responder nada ahí. Eso, eso te va aclara. Entonces para eso nada más sirve. Y acá está el tipo de preguntas verdadero o falso que vamos a, a ver ahora. Entonces esto va a ser mi pregunta 3. Este, unidad 1, pregunta 3. Y le voy a poner un nombre para yo saber sobre qué tema voy a trabajar. Voy a trabajar sobre calificaciones acá. Y este hago la pregunta relacionada a, a, a calificaciones. Eh, entonces, este voy otra vez acá. Voy hasta acá. Y este. Tengo que poner el enunciado de la pregunta. ¿Este enunciado o es verdadero o es falso? Esto es lo único que los alumnos tienen que eh, este, responder a esta afirmación. Entonces, responde con verdadero o falso. Le puedo poner así. Y a continuación, entonces, le pongo el peso que va a tener sobre 10 puntos. Eh, una retroalimentación general. Lo pongo si quiero. Si no lo pongo, no pasa nada. Acuérdense de eso. Y acá está la respuesta, si esta afirmación que yo hago arriba es verdadera o falsa, esa es lo que yo tengo que este, definir ahí, ¿ok? Entonces, eh, como usuario solo permite ver mis calificaciones y no las de los compañeros, la respuesta es verdadero, entonces le pongo acá verdadero, y la retroalimentación para verdadero, le pongo una retroalimentación este, para esa respuesta esto, esto es, no es obligatorio fíjense que lo puedo poner o no lo puedo poner, igual la plataforma le va a dar una le va a mostrar que hizo bien y que hizo mal, digamos pero eh, se estila a, a poner esto para eh, explicándole por qué es verdadero o explicándole por qué es falso nada, una vez que tenga esto no, no va a haber múltiples intentos le doy en guardar cambios Ah, otra cosa que no dimos no y que hay que hacer siempre, se me pasó, es comprobar si realmente está funcionando como tiene que estar. Entonces yo puedo hacer una vista previa de las preguntas eh, y acá yo puedo indicar que esta es la respuesta correcta, por ejemplo, y comprobar. Es. Entonces ya hago para comprobar y acá me indica que esto puntúa 10 sobre 10 eh, y acá me indica que la, la respuesta es correcta. Ok. Eh, y acá me muestra también esa retroalimentación genérica que le pusimos, es muy importante siempre ir comprobando este, nuestro nuestras respuestas la otra opción es la de rellenar con la respuesta correcta donde la plataforma ya rellena predeterminado esto eh, las respuestas correctas este tipo de pruebas solamente lo puede hacer el docente, no lo puede hacer el, el estudiante, recuérdense que los privilegios que tenemos eh, es diferente. Entonces yo le puedo eh, llenar con la respuesta correcta y bueno, me voy verificando. Esta verificación es muy importante porque hay veces que este, uno se equivoca y después tiene que entrar otra vez en el libro de calificaciones y hacer uno a uno esta, esta validación y es eh, muy tedioso. Entonces, este, eso por un lado. Voy a crear una nueva pregunta acá eh, y este tipo de preguntas... Voy a hacer un tipo de pregunta de tipo este, emparejamiento. Entonces, va a ser mi voy a elegir acá de la lista, voy a elegir emparejamiento. Y este, procedo a, a preparar mi, mi pregunta. Entonces, va a ser pregunta 4, eh, unidad 1, pregunta 4. Y esta pregunta va a estar relacionada con... Este, el bloque central del curso entonces este, voy a copiar esto acá y a partir de acá entonces paso a a lo que sería el enunciado de la pregunta en sí ahí está el enunciado de la pregunta y acá está la retroalimentación general y la puntuación por defecto que va a ser sobre 10 puntos defino eso ahí y acá entonces esto como les dije es Solamente opcional esta retroalimentación general y ya vimos dónde aparece eso en, cuando se hace la revisión, cuando el alumno hace su revisión. Y acá está la pregunta 1. Acuérdense que estamos trabajando con emparejamiento, entonces ponemos el concepto. Acá en la pregunta va el concepto y su definición o su, su par, entonces va a ir acá en, en respuesta. Ahí. Luego va la pregunta 2, concepto, y abajo van las, la definición en este caso, o lo que sería su respuesta. Y la pregunta 3, concepto, y la definición acá abajo en la respuesta. Una vez que yo tenga esto, voy a agregar más espacios en blanco y voy a solamente agregar las respuestas distractoras. Entonces, las respuestas distractoras tienen que ser respuestas muy parecidas de repente a la respuesta real, pero no es la respuesta que se tiene que eh, o se espera que el alumno elija. Entonces, este, eso le indicamos acá. En la respuesta simplemente ponemos la respuesta distractora. Y este, eso no tiene un subpar en este caso. En, en la pregunta 5, voy a poner una respuesta distractora Y a continuación, entonces guardo los cambios. Una vez que yo tenga guardada estos cambios acá, entonces yo tengo, pues recuerden, siempre hagan una vista previa. Esa es la recomendación. Y es así como van a ver los alumnos. Entonces, el alumno tiene que elegir sobre el diagrama de temas y le eh, elige la opción, el diagrama de foros. Eh. Y acá lo que sería por semana. Uno puede este, enviar y terminar y fíjense que ahí está todo OK. Pero uno puede comprobar también este, seleccionando algo que no corresponde. Entonces, este, puede verificar también que este en rojo le va a mostrar lo que no corresponde. Y acá están las respuestas que el alumno tiene que ver. Entonces, esta sería otro ejemplo de otro tipo de preguntas que podamos trabajar. Existen otros tipos de preguntas que sería, por ejemplo, la de rellenar el espacio en blanco, eh, que sería algo así. Simplemente nos vamos hasta el eh, tipo de pregunta calculada, emparejamiento, ensayo. Este tipo de preguntas de ensayo, este quiero tocar porque es un tipo de pregunta que se usa bastante, se está usando mucho también ahora en, en la respuesta. La, la, el, el tema con, con los tipos de preguntas de tipo de ensayo en este caso es que... Eh, esta, este tipo de preguntas el, el alumno, el docente lo tiene que entrar a calificar manualmente. Entonces esa es, digamos, la desventaja un poco de lo que sería el tipo de preguntas de ensayo, pero es algo muy útil también, eh, porque hay veces que eh, los docentes necesitan, eh, ponen un caso clínico y de acuerdo al caso clínico, por ejemplo, que el alumno eh, dé su respuesta, por ejemplo. Entonces, eh, el, eh, aparte de eso, este, da la posibilidad al alumno de subir un archivo dentro del examen. Entonces, eh, de repente uno puede eh, dar un caso clínico, por ejemplo, poner un caso clínico, por ejemplo, y dentro de la pregunta este, también eh, permite, en este caso, este, definir plantillas dentro de la pregunta por ejemplo también este, uno puede este, poner información para el evaluador entonces este, eh, es, es muy interesante este tipo de de, de eh, este tipo de preguntas entonces uno eh, pone el si permite archivos adjuntos si le indica que sí y pone si los archivos son opcionales y, o, o si no, y acá uno puede inclusive definir el tipo de archivo que pueden alzar. Entonces uno pone eh, sobre 10 puntos, voy a trabajar esto acá, sobre 10 puntos, y acá arriba entonces pongo el enunciado de la pregunta y mi alumno me puede en este caso hacer una definición acá mismo, y después yo en, en, en un segundo momento tengo que entrar y ver eso. Es una forma, eh, mi ejemplo es muy sencillo, pero acuérdense que acá adentro puede ir un cuadro, por ejemplo, un cuadro con ciertos datos y sobre eh, una imagen, puede ir una imagen de una radiografía, una imagen de un electrocardiograma, eh, poner esos datos y sobre esos datos, por ejemplo, uno puede preguntarle al alumno y el alumno tiene que responder eh, a esa pregunta, y luego el docente verifica el, esa pregunta y pone manualmente el, eh, cuánto corresponde, cuánto punto corresponde para esa pregunta. ¿okay? Y acá eh, puede poner una plantilla de respuesta para, para el alumno y también una información para el evaluador. Por ejemplo, yo preparo esta pregunta. Y el evaluador puede ser que sea otro compañero, entonces en la información del evaluador yo ya puedo poner la una de las posibles respuestas correctas sería esto, esto, esto, esto. Y el, el alumno no va a ver eso. ¿Okay? Entonces, esto sería solamente, esta información sería para el evaluador en el momento de evaluar esta respuesta a esta pregunta. ¿Okay? Es un tipo de preguntas como le digo, muy interesante. Eh, acá en Politécnica, por ejemplo, se usa bastante esto también ahora, entonces de repente eh, ponen un tipo de preguntas, el alumno inclusive puede hacer esto a mano, ¿sí? Escribir a mano, sacarle una foto, subir esa foto a la computadora y de la computadora subir esa foto, por ejemplo, eh, como parte de, de la respuesta al examen. Entonces, ¿cómo vería el alumno? La vista previa sería así. El alumno va a tener que completar acá, eh, va a tener que definir qué es Moodle acá, y acá el alumno va a tener la posibilidad de subir un archivo, ¿ok? Entonces, eh, el alumno, como les digo, puede subir un archivo de imagen, o puede subir, por ejemplo, un archivo que está en Microsoft Word, o pueda subir un archivo que está en un Excel o en cualquier otro formato. Entonces, es muy muy interesante este tipo de, de preguntas y nada este ahora voy a pasar tengo cinco preguntas eh, de diferentes tipos y ahora en, eh, solamente estoy en el primer punto acá donde definir las preguntas lo que voy a hacer ahora es voy a salir de acá y me voy a ir ya directamente a crear mi cuestionario que es lo que tenemos que hacer en el segundo punto entonces recordemos activo la edición de mi curso acá y voy a crear mi cuestionario. ¿Sí? Voy a crear mi cuestionario. Y en un segundo momento le voy a agregar esas preguntas que acabamos de preparar en el banco de preguntas. Después le vamos a agregar a este cuestionario. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a agregar una actividad de tipo cuestionario. Y esa actividad este, lo vamos a configurar nada más. Entonces pues acá, ¿dónde está? Tarea, taller, wiki, herramientas de tener Acá está, cuestionario. Selecciono cuestionario y le indico que voy a crear mi cuestionario. Entonces le puedo llamar cuestionario o, eh, o le puedo llamar primer examen parcial. Okay. Acá primer examen parcial y acá abajo van las, los términos del examen, ok acá uno puede indicarle al alumno los términos con los cuales se va a rendir se puede indicar por ejemplo que el examen va a ser grabado que van a utilizar MIT, por ejemplo van a usar MIT eh, en el momento del examen Se suele usar esto. Eh, le puede, hay, hay, hay docentes que utilizan, por ejemplo, una navegación secuencial. ¿Qué significa eso? Que el alumno tiene que responder a las preguntas que están ahí y avanzar. Y, y ya no va a poder volver atrás, por ejemplo. Entonces, eh, si, vamos, si van a trabajar de esa manera, eh, le tienen, eh, se, se sugiere ¿verdad? Que, que ese tipo de cosas eh, el alumno esté al tanto. ¿Sí? Este, y nada, todas las condiciones del examen, que este, ante cualquier ruido el docente puede pedir que muestre, eh, qué sé yo, quién está eh, en, el, en la sala donde está tomando el examen, eh, que entre sospecha el docente puede pedirle al alumno que comparta su pantalla para ver si no tiene otro, otro, navega, eh, otro navegador abierto o que no tenga otro, este, otra pestaña abierta, por ejemplo. ¿okay? Bien, entonces, pasamos al siguiente punto, la temporalización. este Acá definimos desde qué fecha hasta qué fecha va a estar abierto el examen. ¿okay? Este, acá nos indica que tiene que estar desde el 7 hasta el 18. Entonces, eh, no suele ser así en un parcial, ¿sí? esto pasa solamente a modo de ejemplo, porque lo, la idea es que eh, uno de los compañeros de ustedes, por lo menos uno, entra a completar este examen que ustedes van a, a proponer en, en, en su curso. Voy a habilitar esta, este límite de tiempo. Eh, acá me pide que sea 30 minutos. Entonces, defino eso como defino eso como 30 minutos acá. ¿Okay? Y, y esto lo define el docente. Hay algunos que ponen, por ejemplo, este, para 30 preguntas ponen, qué sé yo, 40 minutos de tiempo hay otros que ponen 45 minutos, hay otros que consideran que necesitan más tiempo, eh, para 40 preguntas, que sé yo, ponen 50 minutos o ponen 60 minutos, eso define ya cada docente, ¿ok? Hasta el 18 de septiembre pedía esto hasta las 23, 30 horas, entonces acá uno define la hora, ¿hasta qué hora? Lo normal, como les digo, es que este, este, esto se ha abierto, qué sé yo, 7 de septiembre a las 10 de la mañana, cierra otra vez el 7 de septiembre a las 11 de la mañana. Y acá pone, por ejemplo, el límite de tiempo, 45 minutos o 50 minutos. Así se suele trabajar, eh, solamente que, como les digo, la intención es que uno de los compañeros entre a completar este examen, entonces le damos un poco ese, este lapso de tiempo tan largo, pero en un, en un parcial se abre en un día determinado, eh, se le da el tiempo que, que tiene que estar en línea y se cierra ese mismo día. Todos están trabajando así. Acá, cuando se termina el cuestionario, ¿cómo van a enviar? Yo suelo eh, sugerir que se deje esta opción, que el envío se realice automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si el alumno completó de las seis preguntas, para nuestro ejemplo ahora, cinco preguntas y llegó 30 minutos, el sistema que es lo que hace, toma esas cinco preguntas y envía. ¿Ok? Y sobre eso... Le da su puntuación. La otra opción sería donde hay un periodo que se le da al alumno, pero el alumno ya no puede responder más. Y la otra es que le forzamos al alumno a enviar antes de que se cumpla este 30 minutos. Este, digamos, sería la opción extrema. Yo siempre recomiendo que se utilice esta de realizar automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que termina, llega a los 30 minutos, toma todas las respuestas, envía y termina ese examen para ese alumno. Eh, la categoría sin categorizar, acá es muy importante el intento. Si dejan sin límite su alumno, van a rendir 10 veces si quieren y no le va a o 100 veces. Entonces, acá el límite tiene que estar en 1. Justamente eso les pido acá, que el límite solamente permita un intento y en el esquema que muestra cada tres preguntas. Entonces, acá en el esquema, si lo, de, si lo dejamos todas en una misma página, lo que podemos eh, tener, corremos el riesgo de que este, este nuestros alumnos, eh, si le damos una hora, por ejemplo, y mostramos, qué sé yo, las 30 preguntas en una misma página, eh, cuando llegue 20 minutos la plataforma ya le va a sacar a nuestro alumno porque nuestro alumno no está cambiando la URL acá. El sistema entiende que el alumno está ocioso y lo saca. Entonces, cuando quiere enviar su examen, el alumno ya está fuera del examen. Entonces, se, re, se pone en el esquema cada tres preguntas, entonces responde a tres preguntas, avanza a las siguientes tres. Responde a las tres, avanza a las siguientes tres preguntas y esto acá se mueve constantemente y el alumno está siempre en el sistema. El método de navegación libre, ¿qué significa eso? Que el alumno, si está ya en la pregunta de 30, está en la pregunta 20, quiere volver a ver qué hizo en la pregunta número uno puede volver. Y si le ponen secuencial como hacen algunos de los docentes, que quiere decir que el alumno tiene que responder estas tres preguntas, pasa a las, siguientes 30, a las siguientes tres preguntas, perdón, pero ya no puede volver atrás, ¿ok? Tiene que avanzar y no puede volver más atrás, no puede hacer una revisión hacia atrás después. Entonces, dejo a criterio de cada docente configurar esto. Eh, el otro sería comportamiento de las preguntas, y acá está, la retroalimentación diferida, ordenar las respuestas al azar. ¿Esto qué significa? Que todas las respuestas van a ordenar eh, en forma ale, eh, aleatoria o barajada, digamos. Si esto ponemos acá, entonces se va a, a hacer así. Si esto dejamos en no y nosotros preparamos 30 preguntas en una secuencia que nosotros queremos que aparezca, entonces va a respetar eso, ¿sí? Las respuestas. Eh, para esas preguntas. Eh, y, o, o en todo caso, si nosotros, perdón, eh, si nosotros usamos respuestas del tipo A, B son correctas, o B y C son correctas, entonces esto tiene que estar en no. ¿Ok? Muy importante eso. En mi caso, no, es así, nos le dejo en sí. En opciones de revisión ahora, en las opciones de revisión, este, en opciones de revisión, este, yo siempre sugiero que si... Este, solamente le muestren los puntos eh, cuando el cuestionario esté abierto ¿sí? suelo, esto suelo desmarcar todo también porque esto solamente sirve para preguntas eh, para un cuestionario de tipo eh, adaptativo con, con varias respuestas para que la retroalimentación sea inmediata y no es el caso eh, puedo, si quiero puedo dejar que al terminar mi alumno, vamos a suponer que el, el examen empieza hoy a las 10 de la mañana y termina hoy a las 11. Pero mi alumno terminó su examen a las 10 y 45. Entonces, en este momento el cuestionario está abierto todavía porque yo dije que a las 11 cerraba el cuestionario. Entonces, el alumno le doy la oportunidad de que vea los puntos, pero de que no vea todavía qué hizo bien y qué hizo mal. Y sí puedo darle la oportunidad cuando cierre el cuestionario a las 11, entonces para que pueda ver su intento, qué hizo bien, qué hizo mal. Hay algunos que dejan que muestren eso, hay otros que simplemente dejan que vean los puntos y si quieren hacer una revisión con el docente para ver qué hizo bien o qué hizo mal, entonces eh, hacen una revisión ya con el docente. Esa revisión lo pueden hacer en la cátedra, algunos lo definen así, u otros definen para hacer esa revisión con el alumno que pide la revisión eh, en forma, este, digamos, eh, virtual, convienen con una videoconferencia con ese alumno y le muestra qué hizo bien y qué hizo mal. Como siempre digo, eh, depende de cada alumno, perdón, de cada docente configurar esto. En este caso en particular pide que todas estén marcadas en la opción después de cerrar el cuestionario. Entonces, todas tienen que estar marcadas después de estar el, el cuestionario siguiendo siguiendo nuestro, nuestro, nuestra tarea en este caso, y acá que solamente estén los puntos y la retroalimentación global. En apariencia, eh, yo suelo poner para que muestre una imagen pequeña, y en decimales para las calificaciones yo suelo trabajar sobre cero. Eh, mostrar más, mostrar bloque durante, dejo en no, restricciones extras sobre los intentos, no suelo, no, no, se, no se estila usar contraseña, esto se usa cuando el examen es presencial, retroalimentación global se deja así tal cual. Restricciones comunes al módulo, nada, restricciones de acceso, nada. Ah, esto se puede hacer, después vamos a ver ahora en otro momento, si yo quiero que este examen sea para un solo grupo, por ejemplo, yo puedo restringir esto para un grupo determinado acá. Y lo otro que quiero comentarles acá, que ya hay algunos que están usando también acá en restricciones, es con respecto a la seguridad del navegador. Eh, hay una opción que es en ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad en JavaScript. Esto que significa que este, el navegador se va a abrir en pantalla completa. No le va a permitir hacer opciones de copiar y pegar. No le va a permitir abrir otra pestaña, y bueno, eso va a depender ya de cada docente, si quieren que, que se trabaje así. Este, ¿Tiene sus ventajas? ¿Tiene sus desventajas? La ventaja es que no puede hacer copy-up pegar, no puede abrir otra pestaña. Esa sería la ventaja. La desventaja sería que de repente el alumno no tenga activado el JavaScript en su, en su navegador. En los navegadores viejos de repente no esté activado. Entonces, eh, lo, lo ideal sería primero hacer una prueba piloto con nuestros alumnos qué sé yo, una prueba formativa y configurar así entonces en la prueba formativa si todos no tuvieron problemas entonces bueno entramos en el, en el cuestionario en el parcial real digamos y eh, utilizar esta seguridad es, una, es algo interesante que hay algunas cátedras que lo están usando y sus resu su resultados son, son interesantes porque no tuvieron problemas eh, y nada, una vez que tengamos esto, esta configuración acá, simplemente le damos en guardar cambios y lo único que tenemos ahora es nuestro cuestionario configurado. Las preguntas no las tiene todavía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle las preguntas. Entonces nos vamos hasta el primer parcial, acá. Y acá, fíjense que empieza la fecha y acá tenemos que editar este cuestionario para agregarle las preguntas. Las preguntas ya las tenemos preparadas. Fíjense que acá uno... Puede crear una nueva pregunta, puede traer del banco de preguntas y, o puede crear preguntas aleatorias. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es vamos a traer del banco de preguntas. Y acá está nuestra categoría. Fíjense que tenemos que ir hasta la categoría módulo 1. Ahí tenemos todas las preguntas y tenemos que seleccionar aquellas preguntas que nos interesen eh, y que van a formar parte de estas pruebas. Entonces, le seleccionamos cada una de las preguntas que nos interesa y le decimos que queremos que añadir en el cuestionario. Y acá está. Fíjense que acá, ¿se acuerdan que yo le acá pedía que, que cada uno tenga un valor de 10 puntos? Yo les comenté que eso no estaba escrito en piedra, entonces acá en este momento, este por ejemplo tiene un valor de 5 puntos, yo le puedo dar 10 acá. Le doy Enter acá y eso ya me guarda. Acá me indica que estoy trabajando sobre 50 Acá para ustedes pide que sea 6 seis, seis preguntas eh, y como son 10 puntos cada uno, acá en el total, por eso el, el global tiene que ser 60 puntos. Acá va a ser 50 y la calificación máxima, siempre hay que controlar de que la calificación máxima y, la calific y el total de calificaciones sean coincidan. Entonces esto tiene que ser sobre 50. En el caso de ustedes, acá va a aparecer 60 puntos porque van a ser 6 preguntas, 10 preguntas cada uno. Y en calificación máxima, acuérdense que tienen que poner 60 también para que el resultado, la visualización, eh, sea sobre 60 puntos para ustedes. ¿sí? Y acá reordenar las preguntas al azar, que significa que esta pregunta 1 que acá yo veo, acá puede ser la pregunta 6, por ejemplo, en aparecer al, al estudiante. ¿sí? Entonces yo siempre reordeno esto para obtener esa funcionalidad. Ahora, si uno, por ejemplo, pone un caso clínico allá arriba, y sobre eso va haciendo varias preguntas, entonces esta opción no la deberíamos de, de utilizar. Bien, esto ya está. Simplemente el alumno tiene que entrar y tomar su examen ahora. ¿Ok? Eh, esto va a estar disponible ya ahora. No sé si hay alguna pregunta acá. Si no la hay, entonces voy a, voy a continuar. Si hay preguntas, escucho. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, la siguiente tarea sería la A6, que trata de crear una tarea. Entonces, me voy hasta la A6, acá crear una tarea. Y este. Voy a. Voy a. Fíjense que pide que la tarea esté en fecha 07 hasta el 18 eh, y pone una fecha límite. En, en este caso en particular, voy a utilizar una tarea, por ejemplo, de esta tarea, este, creación de cuestionario, por ejemplo, solamente para ir copiando y pegando el contenido. Entonces, yo suelo trabajar así: este, pongo el nombre de la tarea, le ¿sí? voy a crear una tarea acá. Me voy hasta mi curso de pruebas voy a añadir un recurso una actividad de tipo tarea y voy a crear mi tarea. Acá. Creo mi tarea, le voy a poner un nombre a mi tarea, tengo que ponerle una descripción a mi tarea, eh, yo voy a usar solamente esto a modo de ejemplo, eh, con esta, yo siempre trabajo con esta estructura, entonces ahí está, la fecha de entrega, la forma y el apoyo. Eso, ustedes ya conocen cómo, cómo manejo esto. entonces eso va acá y nada, esto después lo voy a retocar, y luego acá este, empiezo a configurar, según lo que pide en la tarea según lo que pide en, en la tarea pide que esté eh, disponible desde el 7 hasta el 18 entonces esto va a estar disponible desde el 7 hasta el 18 y, este, y como fecha límite, el 20 de septiembre. Entonces, la fecha límite es esta de acá, que va a estar el 20 de septiembre. ¿Qué significa esto realmente? Esto significa que el alumno hasta el 18 realmente debería de entregar su tarea, pero si no lo entrega puede realizar una entrega tardía y esa entrega tardía Va a ser hasta el 20 de septiembre. Pasa el 20 de septiembre y ya nadie más puede, puede este, entregar. Ahora, si yo quiero que el 18 cierre, entonces en fecha límite tengo que poner 18 también. Entonces ese 18 cierra esto. Acá voy a poner que cierre esto a las 23 y 30. Y la fecha límite, voy a poner también 23, 55. Este, recordarme, es que ese día la plataforma me va a enviar un mensaje para yo entrar a calificar. Yo lo suelo desmarcar porque entro en el momento en el cual yo tenga un tiempo. Texto en línea significa que va a aparecer una caja de texto donde mis alumnos me pueden escribir. Yo eso también puedo limitar, ¿sí? por ejemplo, a 500 palabras para que el alumno pueda escribir algún, lo que, lo que qué sé yo, cierta comunicación con el docente. Y acá uno define el límite de archivos. Yo puedo indicar que permita hasta un solo archivo y el límite, eh, a ver, ¿qué pide acá? Texto en línea y tamaño máximo 5 megas del archivo. Entonces acá le tengo que indicar 5 megabytes. Puedo definir el tipo de archivo acá si quiero o si no va a subir cualquier tipo de archivo. ¿Qué más tengo acá? Acá tengo este... Tipo de archivo, avisos, tipo de entrega, hasta cinco máximo. Avisos, enviar avisos a los que califican y notificar a los estudiantes. Entonces, me voy hasta avisos, tipo de retroalimentación, tal cual, comentarios en línea, los dejo en sí para ver el comentario en el momento de calificar, configuración de la entrega. Eh, acá yo puedo permitir reapertura manual, sí, y este para que eh, yo pueda decidir si quiero reabrirle a un alumno en particular. Y en avisos, este le indico que le muestre una notificación al alumno, y esto es muy importante, que los evaluadores no reciban ningún aviso. Si tienen 100 alumnos y el alumno entrega, entonces 100 correos le va a enviar y le va a llenar esto de correos, entonces no, de, de, simplemente se recomienda que estén no. Y en este punto es donde uno define si va a poner una calificación, si uno va a trabajar sobre una escala o si uno va a estar trabajando este, sobre puntuación. Si uno va a puntuación, entonces uno define sobre cuántos puntos. es. Y si trabaja con una, una este, puntuación, acá, acá puede definir si va a trabajar con una guía o con una rúbrica. Si va a trabajar con una guía, en un segundo momento tiene que eh, este, tiene que definir esa guía de evaluación y si va a trabajar con una rúbrica lo define ahí y en un segundo momento en calificación avanzada se define esa rúbrica. Y los dos videos están en el curso, lo pueden ver. Para mi ejemplo solamente lo dejo en puntuación máxima y nada, una vez que tenga esto listo acá eh, dejo, guardo esto y ya tengo mi tarea en este caso preparada. Este, no sé si hay alguna consulta hasta acá. Si no la hay, entonces continúo nada más. Lo que sería la tarea A7. La tarea A7 consiste en que ustedes van a elegir una de las opciones que más les gusta. ¿Qué significa eso? Que eh, si a ustedes les gusta una base de datos... Para esta tarea, pues diseñan una base de datos. Si a ustedes les gusta para esta tarea en particular crear un glosario, pues crean un glosario. Si a ustedes les gusta una wiki, crean una wiki. Y si les gusta, por ejemplo, una lección, crean una lección. Esto va a quedar al criterio de cada uno de ustedes. Solamente tienen que elegir uno de ellos. Si quieren elegir todo y desarrollar todo, pues fantástico. No hay problema. Y acá está la descripción de los videos donde muestra cómo se consigue cada uno de estos para mi ejemplo solamente voy a tomar por ejemplo voy a suponer que voy a completar la tarea A7 y elijo que voy a usar un glosario de términos entonces selecciono el glosario de términos acá y este pongo glosario de términos de la asignatura asignatura y acá, entonces, yo pongo este una descripción, ¿verdad? Este, buscar una palabra relacionada a los términos de la asignatura. Bueno, y acá, entonces, uno pone una pequeña descripción... Este glosario va a ser, siempre tiene que ser secundario si queremos que nuestros alumnos escriban en el glosario, porque en un glosario primario el alumno no puede escribir, perdón, en un glosario principal. Las entradas, estado aprobado, sí, permitir editar siempre al, al que escribió, yo le digo que sí, permitir entradas duplicadas. Si dejo en no, eh, solamente un, un, un, una definición, va a haber, le dejo en sí, Permitir comentar, es muy importante esto que los alumnos puedan comentar las entradas de sus compañeros y por eso el glosario forma parte de lo que sería una actividad colaborativa también. Enlace automático, esto lo suelo dejar en no, porque si hay una palabra relacionada al, al dentro del curso, crea una, un enlace y en el momento del examen también crea un enlace y hay veces que los alumnos le dan a ese enlace y le llevan al glosario y suele crear inconvenientes. apariencia simple estilo diccionario, mostrar 10... Calificaciones, uno define si va a utilizar calificación, por ejemplo, un promedio de calificaciones y puede usar, por ejemplo, una escala y bueno, que esa sea la escala que ya tiene predeterminada. Y nada, guardamos los cambios, regresamos al curso y ahora los alumnos ya pueden, en este caso, después entrar y completar este glosario. Lo único que tendrían que hacer es añadir una nueva entrada y a partir de ahí, entonces, completar o enriquecer este glosario. No sé si hay alguna consulta con respecto a lo que estamos conversando. Si no la hay, entonces este la tarea A8 uh, que se entrega de este viernes en, en 8, en este caso les, eh, sería el viernes 18, consiste en que todos tienen que trabajar eh, juntos. Cada uno tiene su grupo y solamente los grupos donde están pueden ingresar, los otros le, le va a indicar que ese grupo está restringido. Por ejemplo, para el grupo de, de pediatría, entonces eh, existe un grupo que es para pediatría y estos son los, los participantes de ese grupo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que este, seguir las instrucciones que está acá, ingresar a su curso de prueba y definir una contraseña de automatriculación. Tienen que después enviar una, una invitación con, eh, perdón, tienen que matricularle a este usuario, y eh, Esa matriculación tiene que ser una matriculación manual y le tiene que dar el rol de profesor sin permiso de edición. Y luego tienen que enviar la contraseña de automatriculación eh, y junto a la URL de su curso, esta URL de su curso, junto con la contraseña de matriculación, a, a, a la lista que aparece acá, a los correos que aparece acá para que su compañero se pueda matricular. ¿Cómo se puede hacer esa, cómo se obtiene esa contraseña? Bueno, pues esa contraseña se obtiene acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? es Se van hasta ver más, tienen que ir hasta la pestaña usuarios y acá uno tiene que definir esta automatriculación estudiante. Dentro de esa automatriculación de estudiante, uno define la contraseña de matriculación, ¿sí? Y, por ejemplo, eh, que esta contraseña de matriculación, esa que yo les envié era Educa 3.8, por ejemplo, entonces, este, se le permite a, a, perdón, este, uno define eso acá. Por ejemplo, si mi cátedra es, estoy trabajando en, en, en pediatría, pediatría, por decir, entonces yo le puedo poner pediatría, Punto 2020. ¿sí? Un ejemplo. O oh, qué sé yo, Gineco 2020. Defino esta contraseña de automatriculación y guardo esta contraseña de matriculación. ¿Por qué guardo esto? Porque esto es lo que voy a enviarle a, mi, a mis compañeros. Entonces, guardo esta contraseña de automatriculación. ¿Sí? Guardo esto. Ojo, Profe, este, profe pediatría, estoy tomando mi ejemplo, de pediatría 2020. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo crear una contraseña, ¿sí? Que se llame profe pediatría 2020, le digo que va a tener el rol de profesor. Y eso después yo le puedo enviar a mi compañero que va a trabajar conmigo en la cátedra por aquí. Ok. Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer. ¿Qué es lo que pide esta tarea? Entonces, primero, este, definir esa contraseña. Sí. Segundo, este, ir hasta, hasta participantes acá en participantes, puede hacer una matriculación manual, así también ustedes pueden hacer una matriculación le buscan a, a, un, a una participante acá sí eh, por ejemplo yo le puedo buscar a Cintia Cintia Pérez por ejemplo le puedo buscar acá a Cintia acá en el, Cintia Pérez y este, digo que ella va a ser alumna, alumna en este caso. En este caso pide que se le busque a este usuario educa.una.pi y que se le dé el rol de profesor sin permiso de edición. Entonces, ¿dónde se define ese rol de profesor sin permiso de edición? Acá. Una vez que ustedes tengan eso, le dan el matricular usuario. Fíjense que mi ejemplo ahora es con la doctora Cintia, y acá la doctora Cintia ya es. Ya le matriculé a mi curso con el rol de profesor sin permiso de edición. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en esta tarea? Bueno, se define la contraseña, se matricula a este usuario y luego este, esta contraseña y el enlace a mi curso, que para mi ejemplo va a ser la URL de mi curso, que es este de acá. Preparo esta, esta información y luego envío la contraseña más el enlace a cada uno de los que aparece en esta lista. ¿Sí? De, de mi grupo. Acuérdense que cada uno puede tener un grupo con participantes diferentes. Y nada, ¿qué es lo que se espera? Que el alumno reciba en su correo, ¿verdad? La invitación del compañero y que se matricule en su curso. Eso en eso consiste esta tarea. No sé si hay alguna pregunta. Si no la hay, entonces este voy a subir este video al curso para que también esté, esté, para que esté, esté disponible para los demás compañeros. Entonces, eh, les agradezco mucho la participación del día de hoy y nos vemos el siguiente viernes a las 10 de la mañana.